chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Espero que todos se encuentren súper bien. Vamos a colorear a este zombie. Vamos a colorear el zombie que tiene el conito anaranjado en su cabeza, el saquito de color marrón y su pantalón todo cortado. ¡Vamos chicos! No se pueden perder este lindo video. Por acompañarnos a colorear a este zombie de plantas versus zombies. A este zombie que tiene el cuninito color anaranjado en la cabeza. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. No se olviden de regalarnos un like, compartir y comentar. ¡Chao, chicos!